información es que apresan a acusado de calcinar y matar a no vidente en los aguayos fue identificado como henry difo beato el presunto autor del asesinato de un hombre con discapacidad visual hecho que ocurrió ayer en el distrito municipal aguayo de esta ciudad difo beato quien inmediato emprendió la huida habría ultimado y posteriormente incendiado su cuerpo en su vivienda al nombrado Octavio Ventura Rodríguez. Según los familiares del hoy Oxiso, el homicida cometió el hecho para despojar a Ventura de sus pertenencias. La Policía Nacional informó que está tras la búsqueda de difo, por lo que pidió que se entregue por la vía correspondiente. Ya lo agarran. Vamos, vamos a escuchar. Ya ya. Radio, ya, ya, Vamos a asesinarlo. Ya, ya, ya. Bueno, hay bueno, claro, que Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a ¡No Vamos a buscarlo. Vamos a ¿eh? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos Oye, no Vamos un buscarlo. No a un Vamos a buscarlo. Vamos a ya, ya, ya, ya. No, porque mira, mira, esos muchachos que están ahí, la comunidad deben, la comunidad estar presa. Lo lo que están ahí ¿Me entienden? Tienen que estar presos, eso lo que están ahí, porque tardan demasiado para hacerle algo a esa plaga, a esa rata. ¿Eh? Porque <risa> la oreja se que... la con la mano, bien, tú ves, Ay, pedacito por pedacito amagando, ¿Eh? y amagándole con un, con un señor, oh, pero Dios no. mío, y cómo es. No, y la droga es tan fuerte, ¿eh? no, platico, por en su casa. no, pero que si la droga es tan fuerte que pone a la gente loca. Pero a un no vidente, a un señor que usted tiene que pensar que es como su papá o su mamá o su abuelo. Señor, pero qué? estamos viendo los tiempos finales. Hay que buscar de Dios. Así es. ¿Eh? Hay que buscar de la palabra. ¿Eh? Hay que buscar de Dios. Porque qué daño le puede hacer el señor a esa rata, a ese despojo humano, a esa basura. ¿Sí? ¿Mm? eso es, lo, lo agarran cortado fuá. no se puede mat no, matarlo no matarlo no porque si lo mata no va a sufrir una vez eso es. y cada causa que tenga que venir el ejército entero a meterlo para, para la audiencia es piedra, bomba de todo para que, él, que desde que él mató al señor sepa que iba a vivir un calvario aquí en la tierra, que iba a desear no haber nacido ¿Me entiendes? ¿Por qué es un señor no vidente pidiendo? Porque no, a mí, yo no, yo cojo una cuerda que yo me, yo mismo me muero, ¿Tú entiendes? Entonces, ahí viene que, no le, que, que las cosas son así, que no le den, que, que, que, que no lo vale Los cabellos, chin a chin, uno se lo va arrancando así para arriba. Tú ves, para que vaya sufriendo. No. Eh, Trompa en el casco todos los días a un desayuno, le pasan un una maicena o algo, un trompón en, en, la, en la frente, ¡Po! todos los días que se acostumbra ese golpe, maldad, hacerle maldad, donde, atención los presos que ven esto, su donde bienvenida. llegue ese señor, denle por denle favor, la bienvenida. Se, denle un par de cacacitos, al nombre de papá Tarima, bienvenida su bienvenida, de donde llegue, donde sea, que llegue, atención los muchachos, eh, que le den que sepan que, que están pendientes ahí porque es que esto, no, esto, esto es que de, es, es una sinvergüenza que tiene la juventud que no quiere trabajar que quiere lo del otro quiere lo del otro sin sudarlo, sin sudarlo. si te ven con diez mil pesos quieren quitártelo sí es. quieren darte tiro quieren darte pero quemar ese señor wow eh San Francisco Macorís, últimamente está fuera de control. Son demasiados acontecimientos. Atención. Y de tipo de ¿Cómo gente? se llama el general, el nuevo? Eh, Ferreira. Ferreira. El Ferreira. Ferreira. Atención, general Ferreira. Vamos a reciar. No, ¿sabes lo que dijo, lo que dijo ese barbarazo hoy? Ese general. Que es mentira que aquí todo está bien y que todo está bajo control. Lo dijo ahorita. Pero ese es el primero que queda él. ¿eh? ¿Solo que eso? Donde se hicieron el lunes, se hizo asalto. El martes. Que lo hagan registrado, que hay personas que no van a poner querella, que Exacto. les roban y se quedan así. Y tienen miedo porque lo sueltan al otro día a los ladrones. Claro. ¿Qué deba de yo hacerlo? Lo atrancan loco, y lo amenazan de muerte. Uno lo mandan para la capital, otro no salía de su casa. Y había uno vino, que pasaría de su casa, cogía miedo, le un vestidos. ¿Sabes qué viene no a resolver uno? Es salido. Otro tigre más fuerte que ese tío. No, es que tú no, la policía tiene que arreciar los operativos. Claro. ¿Eh? Ya la gente no se siente segura. Por eso es que la gente no pone querella. No, y ahora aquí, el pueblo y, lo está haciendo. Ya no es el COVID. Ahora eso. matando gente. No es el COVID ya, matando gente. Atracando por ese señor. Todos que, los días, cada hora, cada minuto malo, pasa ¿eh? algo aquí. Si no es con personas mayores, oh. es con menores de edad. Qué Así mal, es? pero qué mal. Un señor quién sabe, se vino de trabajar, como el mismo que estábamos hablando de ayer. Que pedía para comer. Creíble. no, no, no, que aquí, aquí, aquí hay que hacer algo. Aquí eh, hay que hacer algo, Solo no es que dique. ¿Qué ¿Lo atraco o el culto? Lo atraco, está matando más, infelices. Sí, porque mira también, aquí también tocamos antes de ayer el tema del señor, el agricultor, que iba de aquí de la ciudad para el campo, para una finquita, uh -huh. y le conduce tú. ¿Para qué ¿Le dieron un tiro? ¿Para que te pa es 7 mil pesos? 7 mil pesos. No, pero tú vas a hacer futuro con 7 mil pesos. Son plas las drogas, se los meten, ni vez de droga pues, pues es. Porque piperos. Es que son piperos de drogas. Señores, a ponerle asunto a esto. Atención, General Ferreira. Vamos a ponerle asunto a este meneo. En San Francisco me ha corrido un desorden, un atraco muerto. ¡Eh! Dios mío, que lo quiera. Por eso es que el pueblo de San Francisco está pidiendo eh, que pongan aquí como general al, al coronel Sierra Difo. Porque ese hombre, mira, no, que, que si este general... Tú entiendes, no. Pero es que yo no entiendo lo que dice que no está pasando. nada no de ve noticias. O sea, no ve todo lo que está pasando. Estamos hablando desde el de lunes. Desde el viernes, la semana pasada, todo lo que está aconteciendo aquí en San Francisco, de Macorís. Antes tú veías a la gente caminando de mañanita, tempranito, corriendo a las 5 de la mañana y ya ni eso. Porque ya la gente tiene miedo. La policía no hace absolutamente nada. Es como que de bar, de tú hablar y tú dices, concha, la hay un tipo de ley. Entonces el pueblo lo que está haciendo yo mismo, coger la mano en la justicia de lo que está pasando. Eso da pena. Entonces eso está de lujo. La policía aquí está de lujo. Todo aquí últimamente, porque acá en el asunto no están tomando. No y que también tú sales para la calle y tú no ves una patrulla en la calle de la policía. Nada. Entonces, o sea, como quien dice, vamos a dejar a la calle a los delincuentes. ¿Así? Es. Es ¿Néstor? Ellos son los que están dominando en vez de ser la policía. No ¿Entiende? Entonces por todos los lados lo mismo, aquí están escribiendo por todos los lados es lo mismo atraco, atraco, atraco, atraco y lo pro hace varias semanas atrás. Eh, ¿Cómo es mamadeo? como cuatro veces hace más? Sí, cuatro veces y volvía con mamadeo, lo soltán, y, digo, y qué lo que qué? Ah, ojo es maco, mamadeo, no excusa de mamadeo. Ojo es maco. <risa> Tres veces en lo mismo y lo sueltan. ¿Tú entiendes? Sí, entonces, como entonces, tú dices, como cuatro veces el mismo delincuente. Es decir, ¿la policía entonces hace cómplice? Claro, porque entonces no pasa de destacamento, no pasa de ministerio público. No. Ellos deberían pasar al ministerio público y, como hay querellas en su contra, bueno, no. pues darle medida de cuesta. Claro. Y luego, Así es. Y luego, entonces, darle hasta una condena. Entonces, tienen que hacer algo. Entonces, no sé, esto, esto es todo ojo de y hijo de Toro y Vaina. A, a, a, <risa> hay que hacer algo urgente. Claro. Créeme que sí. Hay que hacer algo, gente. Señor, lo no vamos a pasar a otro.